En la humilía pronunciada por el obispo emérito de la ciudad de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya, destacó el crecimiento continuo de esta ciudad que de acuerdo con sus declaraciones se puede medir desde cualquier ámbito y esfera de la sociedad. Y lo que aquí es no le voy a pedir nada es un la persona, Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la misa realizada en la mañana de este jueves como parte de las actividades realizadas por el 240 aniversario de esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.